Y muy buena gente, yo soy Citra y estamos con un nuevo video para mi canal. Hoy estamos en el capítulo número 4 de Pokémon eh, Nuzlocke, edición negro, Pokémon Black, como quieran decirle. Hoy estamos después de mucho tiempo por fin volviendo a esta serie Que obviamente no la iba a dejar porque es una serie que pues eh, quiero terminar Y me gustaría subir a mi canal, así que les pido disculpas por no haber subido video de esta serie Y también por no haber subido video ni ayer Que hoy estamos día 16, 16 del 5 y hace dos días no subo video Y la verdad no me gusta eso porque como saben yo soy una persona bastante activa Y pues no me gusta, eh, no me gusta pues... Como que no dejar, dejar de subir videos Aunque eso que eso sí Los videos les estoy poniendo mucho empeño Y pues no puedo subir video todos los días Estoy intentándolo la verdad Pero eh, tengo que practicarlo Así que bueno, eh, vamos a seguir con esto eh, Así que bueno Leí en el capítulo anterior que Si me iba por la derecha Podía subir las escaleras Que son estas Pero como las subo Yo creo que es por aquí, ¿no? Bueno, ¿por dónde es? Ok, vamos a repasar rápidamente el equipo que tenemos actualmente. Eh, tenemos. Wait. ¿Por qué está Citro Muerto? Ah, uff. Casi me entra algo. Okay, ok, ok, ok. Ok, ok. Vale, no sé si recuerdan algunos, pero eh, yo el, el. ¿Cómo se dice? La partida que tenía originalmente la perdí. La perdí, literal, la perdí porque formateé mi PC y olvidé guardarla, así de tonto soy y pues hice un directo hace una semana o hace unos hace una semana y unos días eh, recuperando este eh, progreso exactamente como lo tenía sin hacer trampa. lo hice en directo con Drekar y un poco de gente más que se pasó que se agradece que se hayan pasado y pues básicamente no contaba que se mu que se me muriera algún Pokémon porque o sea estaba recuperando mis datos o sea en todo lo estaba haciendo rápido por eso se me murió me asusté un momento porque yo dije en qué momento se me murió Citron en qué momento se me murió Citron Vale, eh, necesito saber, por favor, necesito saber Cómo hago para cruzar hacia esas escaleras Que no me está dejando cruzar y yo llevo como 8 minutos de episodio, no sé cuánto Vale, aquí, que hay? Ah, mira, por aquí, por aquí, por aquí Vale, me sale un Pokémon Vale, un pool line Que no nos interesa, así que vamos a proceder a salir de aquí Pero voy a bajarle Vale, gente, si vieron un corte es que eh, estaba configurando un poco el audio, porque estaba un poco raro, la verdad, el audio. Y suena muy fuerte. Vale, eh, ahí. Vale, aquí ya estamos en las escaleras. Dios mío, es que si sí, tras medio, sí. Me pregunto qué objeto serás, pero sea una poción o algo así. A ver. ¡Poción! Vale, vale, vale. Está bien, está bien. Ok. Ah, ahora sí, dije que vamos a repasar el equipo rápidamente. Perdonen que esté tardando tanto, pero es que todavía no me acoplo. Así que Bueno. Tenemos a URP al nivel 7, a Citron al nivel 3, Drekar al 7, Sebax al 11 y Bistec al 8. Vamos a. Voy a poner a de primero a. Uh, si sí, a uh, Bistec. Porque no sé, me interesa. Básicamente me interesa subirlo de nivel. Ah, vale, aquí había uno, si no recuerdo. Ok, antiparalizador. Vale, viene bien. Ok, vale, vamos a seguir. Ahora, sinceramente, no sé qué tengo que hacer. Tal vez tú me dices algo. A Casa Dorisa. Ok. Vale. Tenemos que ir a Casa Dorisa. Que está en el pueblo. En el pueblo. Es que no recuerdo su nombre. Disculpen que no. No se me da bien ir con los nombres. Así que bueno. Vamos a ver qué tal sale. Así que bueno. Eh, vamos a entrar aquí. ¿Qué es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La ciudad. Que lo olvide. Ni idea. ¿eh? Se me olvidó, Vale. Ok. Eh, ok, vamos a hablar contigo, hola Brisa YUPI, gracias a ti Por fin he podido hacerme con el humo onírico Y podré reunir datos sobre muchos entrenadores Muchísimas gracias, de nada bro. Mira, con muestra De agradecimiento vas a poder usar El c -Hair. Con el c Podrás establecer comunicación inalámbrica por infrarrojos Ok, básicamente eso es de la Nintendo de, de Online y eso, o sea, esos no se usan Así que no nos interesa Vaya, de verdad me hiciste. Disculpen el mouse. Oh, mira, ya tengo. Um, what? Ojo. Fíjate, al activar el CGR se muestra una pantalla. Si toca la marca que se encuentra en la esquina inferior derecha de la pantalla táctil, bueno, para leer una explicación de... Bueno, okay, básicamente le di que sí, sí, tonto Ok, ok, sincronizar al despertarlo, la zona de anexo, B básicamente esto de lo que me está diciendo es de un juego online básicamente me estaba hablando del modo online de este juego que pues estoy en emulador entonces pues no o sea no <ríe> bloque amigos y eso, o sea, no voy a agregar a nadie <ríe> ni nada de wifi ni nada porque esto sea, es un emulador así que eso no nos interesa ok listo vamos a ver qué es esto de ir es clave amigo, combate. Bueno, eso es para cosas online. Así que, bueno, básicamente no fue nada importante. What? <ríe> Frankie dice: Me voy a espesar la Igual, gente, ya ha he vuelto hecho otro corte, pero es que me, me interrumpieron un momento en el teléfono. Y pues tuve que contestar. Así que, ¿a dónde? ¿Dónde se supone que tenemos que ir? ¿Aquí no? Uy, ¿esto? Ah, sí, no me dejaba pasar por aquí antes, ¿no? Bueno, eso es nuevo. ¡Ojo! Ruta 3. Aquí podemos capturar... Ah, aquí está la guardería, es la guardería? Uh, mira, la guardería. Vale, un combate doble. ¿Eso es un combate? ¿No? Ok, los combates... Ah, va, va, ok, ok. A ver... Eh, hola, anda tu equipo, parece que está cansado Ok, ella me cura Ok, sabemos que aquí hay un centro Pokémon Ok, perfecto Y los niños supongo es, Esa piba tiene pinta que me da algo Son la hija que lleva la guardería Pokémon de aquí al lado Es maravilloso, ¿no crees? Toda una familia dedicada a la tanto cuidar como... Espérenme, espérenme, Es que a veces estoy tan acostumbrado a pasarlo rápido que se me olvida Y no pude leer bien, disculpen eso, disculpen Vale, ok eh... Ah, que querías pelear. Yo lo no sabía ahí. Es un. Vivo rodeado de las sonrisas de niños y Pokémon. Y eso me hace invencible. Vale, así que vamos. Primer combate del día. Así que vamos allá. Señor Amelia. Señor Amelia. Señor Amelia. Lilipop. Oh, shit. Me saca al perro. El perro que tiene mordisco y le encanta reventarme. Vale, Muna Lo vamos a cambiar. Alerta. Ve, ve, tiene mordisco. Che, Muna tiene la habilidad, alerta, LOL. Vale. Eh, hay que tener cuidado porque Lillipook es muy poderoso. Vamos a sacar a... ¿Quién tiene más defensa? Defensa, 21. ¿Cuánto tiene el Cevax? 16. Vale. Sacamos a Citron, que es el que está más nivel y es el más poderoso ahorita. El que me puede carrear literalmente. Así que bueno, vamos a... Sacarlo esperando que no me quite mucho el mordisco para poder aguantar su siguiente Pokémon. Ok, usa malicioso. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto, la defensa... Bueno, no, no, no tan perfecto. Bueno, ahora yo puedo usar... Creo que si uso desarrollo y me subo el ataque especial... Bueno, látigo de pasos físicos especial. No importa, creo que me sube las dos, ¿verdad? Ok, sí me sube las dos, ok. Me usa rastreo, ok. Lilliput la está cagando, ok. Yo creo que si le quito el látigo cepa, si le ataco con el látigo cepa, le tengo que quitar más de la mitad de la vida. Tipo, estoy... Bueno, sí, sí, sí, perfecto. Ok, usa plancaje. Vale, gente, no me está usando, no me está usando el... el mordisco, que es el ataque más fuerte. Ok, listo, lo matamos fácil, sencillo para toda la familia. Ok, yo creo que voy a continuar con... con... Muna. Ok... Alguien, creo que Patra había aprendido Mordisco. Exacto. Y es súper eficaz. Así que para levelear un poquito podemos sacar a Patra. Así que voy a acomodarme sin hacer mucho ruido. Porque mi silla siempre rechina y disculpen eso. Así que bueno. Recuerden que si les está gustando pueden darle un me gusta y suscribirse para más contenido chidori. Así que vamos a usarle Mordisco. No quiero hacer tanto spam porque estoy en un video de Pokémon. Ok, no le quita mucho. ¿Qué es lo que me va a hacer? Ok, retrocedido, ok, vale Otro modisco y creo que cambio, porque no me fío No me fío porque es nivel 10 Y puede tener psíquico o algo y me hace... Oh. oh, retrocedido otra vez Ok, mira, voy a cambiar porque no me fío de que tenga psíquico O sea, cuánta defensa especial, cuánta defensa especial tiene mi, mi, mi patra O sea, ah Bueno, Bueno, pues, no? a ver, al rato lo hago crítico, ¿sabes? Ah, vale, me, me, yo sabía que no le mataba Pero la cosa es que, oh, retrocedió Bueno, bueno, bueno, el patrat. el patrat que yo iba El Patrat iba a ser la prostituta De, de meos. El Patrat iba a ser la prostit de meos, Literal Y mira, pues se han convertido en mi mayor amigo Así que bueno, Patrat Te ganan la experiencia de un mula. Que creo que es bastante Venganza, uy, man Va, Vamos a hacer que aprenda venganza Porque, y, eh, Quitémosle... Delicioso... Quitémosle... Quitémosle... Delicioso Quitémosle... Porque, o sea, mordisco De algo me puede... O sea, mordisco y placaje de algo me pueden servir, ¿sabes? Ok, listo, y listo Oh, wow, eres súper fuerte Vale, eh, no me fío de eh, que eso sea un combate Ok, vamos a ir a curar Eh, ¿dónde era, aquí, verdad Ok, ok, yo creo que... Estos, estos combates de aquí, que vamos a curar rápidamente que no quiero tardar mucho. Que okay, vamos a ir acá. Pim pam, pim pam. Esto es un combate doble, ¿no? ¿Qué es No era nada, ¿verdad? ¿De verdad me hiciste para nada? Ok, esto ya es un combate ya un poco más serio. Así que vamos a poner a mis dos Pokémon más fuertes de primero. Porque no me fío de un combate doble. Sé que los combates dobles en los loques son un problema muy obeso, muy gordo, muy pasado de peso, así que vamos a ver, vamos a unir fuerzas en combate, pero mira bien, vale, esto uno más uno son tres, perfecto, ok, vamos ahí con el combate doble, espero no me saquen un buen Pokémon, por favor no me saques algo bueno, que me das a mí y mai, Parline a Parline. vale, bonito, ¿no? que tengan gaticos. Voy a hacerle focus a uno Voy a hacer Pistola de agua Y voy a hacer látigo seco Ahí A este Ok Vale eh, le mata Dudo que le mate Uf, Le quita poco comparación Del nivel de Snivy Y que es un burro eh? Ok, no le mata Ni siquiera hace arañazo Ok, ¿a quién? Ok, no, no Ok, me quito Me quito poquito Creo que este ataque arena Ok, perfecto Perfecto Perfecto Perfecto Ok Yo creo que Voy a hacerle pistola de agua a este para matarlo. Y voy a usar látigo cepa al otro para bajarle vida. O sea, porque el otro ya está muerto. O sea, ya, pullo indebilitado. Listo. Ok, vamos a ver. Citron si gana experiencia. 67 puntos. Y Citron si hace látigo cepa. ¿Cuánto le quitas? Le quito más. Eh. Le, le ha quitado algo más, ¿sabes? Así que bueno, vamos a dar pistola de agua y vamos a la de y ese porline se debe ir para el suelo. Bueno, todavía no se ha muerto, pero no se que se ha muerto. Bueno, y... Ok, pistola de agua. Evita el ataque, de verdad. Bueno, ahí. Vale, listo. Ok, y ese line se va para el suelo. Listo. Ok, si Tron gana puntos de experiencia. Y, ok, listo, lo tenemos. Gente, recuerden que si les está gustando, recuerden dejar su me gusta y su comentario. De verdad lo aprecio mucho. Probablemente suba, haga una maratón de videos de este, de Pokémon. Ya que, como compensación de que no subió este, este, esta serie por tres semanas o casi un mes, o sea, buah. No porque no quiera, sino por ese problema y me da como pereza, ¿sabes? Lo admito. Pero mira. Ya estamos aquí. Ok, vamos a proceder a ir a curar otra vez. Lo siento, quiero jugar seguro. Quiero jugar seguro. Quiero ganar esta serie. Y más que nunca he jugado este videojuego. Y por lo que me ha dicho Drekar, que es un amigo, me ha dicho que este juego es súper difícil. Entonces vamos a ver qué tal. Ok, aquí hay okay, uno. No me dejas admirar la palabra. Ok, sí, sí, ya. Dígame de una vez. Dígame de una vez que me quieres ver guiar. Decímelo. Sí, sí, sí. Cállate, cállate, cállate. Ya sé que quieres pedir. Ok, gracias. Ok, vamos contra Sharon. Espero sea un combate sencillo. Creo que Sharon tenía un. Tenía un Tepic. Sharon tenía un Tepic. <risa> <risa> <risa> Exacto, tenía un Tepic. Y tengo de primeras justo a Sebax. Nice. Entonces, eso debería ser un poco sencillo. Aunque cuidado que está a nivel 14. Y ya veo dónde me hace guillotina y me mata. Eso no es posible. Primero que nada. Ok, ¿ves? No le quito demasiado. Ascuas, no me debe de quitar mucha vida. Me quita cuatro PCs. O sea, me quita cuatro PS que o sea, voy a dejar un poco el micrófono. Porque me parece que estoy un poco. Ok, vamos a ver. Eh, maliciosos para. No importa, voy a hacer esto y ya está. Vale, pistola de agua. Vale, pistola de agua. Me quito vida. ¿Qué haces? Vaya naranja. Cerdo inculto. Rastreo. Rastreame la. No broma, no, no, no, no. vale, ok, listo, tenemos el okay. el tepic es imposible, matar, o sea, detrás de eso ni siquiera está haciendo asco, está haciendo ataques raros, ok, pistola de agua y este tepic para su casa, listo, fácil y sencillo para toda la familia, espero que no tenga un Lilliput, gracias, ok, ok, voy a sacar, voy a sacar a Drekar para que se le levele un poco, porque no quiero, eh... No quiero que uno sea nivel 80 y el otro sea nivel 27, ¿sabes? O sea, no quiero eso. P prácticamente no quiero eso. O sea, no lo quiero. Entonces, eh, no voy a atacar porque en la vida lo voy a matar. Voy a sacar a Citron para que... Pues, pues, pues Citron es un Pokémon con más nivel que ese gato, que ese Powerline. Así que debería ser más fácil de matarlo. Creo yo. O sea, vamos a ver. Golpes furia. No me haga 5 golpes furia. Me va a hacer 5, ¿verdad? Gracias. Bueno, me hizo tres. Dos más y me hace cinco. Arre, es broma, es broma. Ok, qué suerte que no me hizo cinco. Vamos a ver, le quito un cuarto de vida con el látigo sepa. Gruñido, me baja el ataque. Es un problema, ¿no? Me baja el ataque, ¿verdad? Sí, ok. Eh, el látigo sepa va a quitar menos ahora. Pero yo creo, eh, Golpes furia. Me vas hace a hacer cinco. Golpe crítico. Me va a hacer cinco. Ah, oh, a hacer tres. Golpes furia... No eres tan cinco. Con mis conocimientos, extraeré todo el potencial de el Abababa. Creo que hubiera sido más rentable usar Desarrollo porque así lo, la mataba de un solo... Eh... No te sepa. Bueno, ya estoy menos dos bajado en ataque. Creo que ya no es rentable seguir con eh, Snivy. Así que vamos a cambiar a nuestro querido Sevax, a nuestro querido Macaco. Nuestro querido eh, Macaco. Nuestro querido Macaco de agua. Es un Macaco, ¿verdad? Sí. Ok. Vale, vale. Quita, ¿eh? eh. Dios me ha hecho cuatro. Man, mira lo que me ha quitado y me ha hecho cuatro, man. Ok, eh, pistola de agua. Y estoy voy a morir. ¿no? Ok, listo. Le hemos ganado a Cheren. Hace un combate sencillo. Jugamos con cabeza, jugamos bien. Dreka sube a nivel 8 y entrenador Cheren, te vas, te vas, te vas. Sí, sí, sí, habla. He sentido el terror, eh. Porque pensé que había otra pelea. Bueno, ve el porque le han robado el Pokémon. Algún sitio, a ver, pues en esa dirección, pero ¿por qué estabas? estaban corriendo? Sí que corren esos tipos, le dice. Oye chica, y mi Pokémon se lo ha robado. Tú tranquila, yo nerviosa, <ríe> no pasa nada, así que no llores, ¿vale? Ok, esto se puede saber, vale, creo que esos pibes los robaron el Pokémon. Se han llevado el Pokémon de Stanley, yo sabía, y ese Pokémon es un patra nivel 1, Ok, sí, rescatar, mira, no voy a rescatar nada, yo, yo me voy, yo me voy a curar, sí, eh. hashtag Citra egoísta, hashtag Citra egoísta, niña, te voy a dar un ratata nivel 1, para que te calles un mes, <risa> que es broma, eh? que estoy bromeando, que todo lo que digo es en broma, no quiero caerle mal a nadie, o sea, estoy bromeando, ateca vamos, vamos a irnos acostumbrando a, a, al humor de Citra en Pokémon, porque, perfecto, no voy a gritar, pero ahora ok aquí abajo que hay espera espera creo que puedo capturar en esta ruta sí sí rescatar que sí que cállate un mes qué ruta es esta tengo el mapa por aquí a ver aquí mapa eh, utilizar bueno usar o ruta 3. Es decir, nueva ruta, ruta 3, no he estado aquí nunca Ok, gente, aquí podemos capturar un nuevo Pokémon Que puede ser un Tiranitar Bueno, eso no es posible porque eso no es un lock Así que espero ser un buen Pokémon sí. Primer Pokémon de ruta que es Ni más ni menos Se strike Bueno, blitz Está bien, me gusta, me gusta un montón Me agrada Me agrada, me agrada. Ok Seamos inteligentes, cambiemos al Snipe Cambiemos al Snipe, porque ya veo donde se strike va a tener Trueno Que no es posible, pero me lo estoy inventando Va a tener Trueno y me va a hacer... Delateado. Ataque rápido, mal vale que okay, la cosa es Voy a usar Placaje porque no me fío de que un látigo sepa no le mate Yo creo que el látigo sepa si no... Vea ve lo que le ha quitado Placaje O sea, básicamente el látigo sepa le ha reventado Ok, cárgate, su de la especial, ¿no? De la defensa especial, vale. No me la voy a jugar a que le haga crítico porque conozco mi suerte, tengo muchas pokebolas y es un Blitzel. Así que yo creo que puedo llegar a capturarlo. A ver, Sepstrike. Blitzel. Es que los confundo porque yo conozco hasta. Es que el sepstrike no cambia mucho. O sea, el sep-strike comparado con el Blitzel no cambia mucho solo se vuelve adolescente, la, bueno se vuelve adulta la cámara, la cebra, la cámara. Ok, Pokébola, por favor. Sos un Blitzer a nivel 9. 1, 2, 3 y ahora te capturas. Gracias, se agradece. Ahora, gracias. Ok. Ok, vale. Vale, vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Tenemos un blitzel, blitzelcito, Blitzle Bueno, blitzle. blitzle Bueno, Blitzle Blitzle Blitzle, blitzle. ¿Quieres poner los mote, Vamos a ver, Que sí Que ¿Sí? sí Ok Vamos a ver ¿Para ¿Qué nombre le podemos poner? Voy a fijarme en mi anterior capítulo uh, Voy a ponerle eh, Tamaki Tamaki le voy a poner Tamaki -ta Tamaki, vale, ok Tamaki si en el equipo, un buen Pokémon Que puede llegar a ser algo ¿Qué pasa? Que puede llegar a ser algo bastante ¿qué me puede haber salido Bueno, Blitz -album. Vale Vale, disculpen que se pegue, pero es que <coughs> Ok, vamos a ver Vamos a subir Porque ya capturamos en esta ruta Ok, déjame irme a curar Gracias. Ok, vamos a ir a curar. Ok, vamos a ir a curar. Cúrame el equipo. Cúrame el equipo. Sí, pim pam, nos vamos de carnaval. Nos vamos aquí otra vez. Pim pam, nos vamos de carnaval. Ok, perfecto, todo perfecto. Y yo creo que lo voy a ir dejando por aquí porque ya llevo 23 minutos grabados. Así que nada. Espero les haya gustado el capítulo de hoy, denle like para más contenido como este, y recuerden comentar y seguir mi canal, si quieren un mote. básicamente si quieren un mote, pues, pues eso. Así que bueno, espero les haya gustado, un capítulo bastante normalito y eso, y yo soy Cifra, y nos vemos en la próxima, o en el siguiente video. No importa, bye.